Ep, ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está ¿Muy bien? ¿Aquí San Juan el aparato? Aquí alegro que el aparato. Jefe, ¿con ganas de correr hoy o no? Hostia, hoy la va a liar gorda porque es el día 5 y vamos a ir hasta la Catedral de Santiago en bici y la última parte, el tío dice, corriendo, digo, pues corriendo que se las pela, tú. Bueno, oye, aprovechando que han sido... Cinco días en el Camino de Santiago, que fue también mi primera aventura hace siete años y mi primer libro. Este día, estos días antes de irme a dormir o al despertarme, cada día leía un capítulo del camino, del camino de San Juan. Entonces lo que hemos aprovechado es desde hoy hasta el domingo de la semana que viene, día 12, 200 ejemplares que os mando ahí firmado y dedicado. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues link aquí abajo. ¿Tú, listo para que nos vayamos ya a darle? Más o me... ¿Qué? Que... Ah, que no lo he escrito yo. ¿Y quién lo ha escrito? ¿Tú? ¿Ah, sí? ¿Y no lo has escrito con el bolígrafo? Si ¿Sí no... Si <risa> ¿Sí no lo has escrito con la brocha gorda. <risa> Mira tú, Luquita, te dejo el libro aquí y, y nos vamos tirando antes de que nos cabremos. Vamos. Y yo te digo una cosa, Alex. Hoy pedaleas tú. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos, vamos! Que te voy a dar pedita de la guapa tú con la brocha gorda. Y nada. Venga, esos ánimos buenos. ¡Eh! Que nos estáis esperando en la sombra, ¿eh? Eso es un poco de trampa, eh. Vamos, venga, <ríe> venga, vamos, vamos para allá. Hasta el último día vamos a tener que hacer inventos tú. Mecánico San Juan. Hola, esto está a tope. Y... Alex, estoy buscando por aquí abajo, no te preocupes, ¿eh? No, no estoy buscando lo que tú te piensas. Ahí está. ¡Vamos! Listo. Ojo, puentecito guapo que tenemos por aquí. Estamos ahora a unos 50 kilómetros de Santiago. Y le digo a Alex, oye, Alex, lo de llegar corriendo a Santiago me parece excesivo. Ya podemos... Da igual, llegamos en bici. me dice, mira, cállate. Parece excesivo, parece excesivo. Que como me la líes, volvemos a Barcelona nadando. O sea que... <ríe> o sea que a Alex de Rock, mejor no tocarle mucho los cataplines. Mira, por aquí va el camino. Por aquí un poco de campanario. Por aquí un poco de camino. Y por aquí coche estacionado en doble fila. <ríe> Con dos cojones. Me ha reventado la última. Mira, lo juro y lo perjuro. Like Liken al videaken. Si hay ganas de... La, la ruta 66 en tándem, Alex Roque y Valentín San Juan. La vuelta a España, ente, lo que sea. Y hoy os digo que un follow. Contigo, no hago nada más. Más reventado, más. like, dite. No, no, no, no. Liken, no, que más reventado. Mató a Sanchoán. Vamos para allá. Del cielo están hasta tan acojonados que hasta nos ponen señales de exclamación, tú. ¿Qué te parece este bosquecito? está bajadita que nos estamos pegando, espérate que me pongo la cámara en la boca que si no oh, oh. Ah. hola en camino ah qué oh, ay, ay! ay ah <risa> oh, Parece como he llegado a Jurassic Park, loco. Diciendo, una pastillita de Salpa Alex y "Epa, epa. Mm. Dieta mediterránea, ¿no? ¿Eh? Nada que yo también, tor... nada, una racioncita de tortilla de patatas, un pinchito, ¿eh? Alex, ¿te guardo un poco de pinchito de tortilla de patatas? Dice que no, dice, <risa> dice que prefiere el pinchito de donut. <risa> no sabe nada esto. ¿Cómo va ese camino? Muy bien. Muy bien, jefe, a darle duro. Venga. Bien, Hasta luego, igualmente. Por ahí tenemos a otro caminante. Buen camino. ¡Ánimo, ánimo! Gracias, es jefe. El equipo bien Eso mismo, a darle duro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos, ay, ay. Ay, Madre no mía, cómo aprieta que no habéis puesto sombra hoy o qué. Nada, nada, no, nada coño. Coño. Pero hay que decirle a Fijo. Pon, pon un poquito de sombras, hombre. Pejora, man, la man, la... Este. Ah, manda este. <risa> 30 kilómetros llevamos una tufada guapa subida subida subida y ahora mira tú oh, bajaditas de las que nos gustan jefe vamos vamos vamos vamos 20 kilómetros para llegar a Santiago y quizá lo más bonito del camino eh guapo eh sí o no madre mía ahora eso sí lo que hemos puesto aquí en el maillote ¿eh? gas y pedal hasta el final joder joder 40 grados a la sombra bueno 40 o 50 o ya no sé si es en grados eh, centígrados si es en grados fahrenheit o qué pasa aquí o grados celsius pero mira mira bosque cerradito guapo guapo lo que pasa que vamos reventados que ya no podemos más tú vamos para allá Seguirem a prop! fit Sempra! Oh, oh, oh. ¡Ghost of you! is close to me! I'm inside out, you're underneath. Corran, ¡Ran, corre, y machascando van vamos macaco señores y señores, dos kilómetros para llegar. ¿Qué? ¿Quién paga los cubatas, Alex? No, tú, tú, tú. Vamos para allá. subiditas vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos hard play hard vamos Go hard on go home vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos bueno, a ver, estamos en un polígono industrial, espérate espérate que no nos matemos, estamos en un polígono industrial, pero como este flipao los últimos kilómetros nos quiere correr, espérate que bajo la música, aquí paramos, nos duchamos, comemos algo, y llegamos, ¿cómo? Corriendo, vaya grande Alec Roca. La madre que va matricular, tío. Grande. Quita calda, chaval, Quita calda. Uh, uh, uh. Ya estamos cambiados, faltan 5 kilómetros para llegar a la catedral, que los haremos corriendo. Y estoy aquí haciéndome un tratamiento de belleza anti-arrugas, anti-aging. Lástima que no sea crece pelo. No, no, ahora coñas aparte, me ha salido una pedazo de alergia que tenía los ojos así, por culpa de este. Alex, ah... que me ha sacado los ojos, tío, me... me ha sacado los ojos. La última carrera que hacemos con él, porque yo ya no puedo más, pero ahora en serio, eh, y ahora de verdad. Muchas gracias a los que habéis creído, a los que habéis confiado, a los que habéis apoyado y a los que habéis incluso empujado para que esto, que a mí mismo me parecía imposible que decía, no lo vamos a lograr, se haya hecho realidad. Muchas gracias que ya, ya casi lo tenemos. Ah, Una cosa. Ay madre. Ay madre. Yo quiero felicitarte a ti. Sí. Porque yo... Ya sabía que yo lo lograría, pero no estaba tan seguro que tú sí, porque estás un poco gordito y no entrenas, creo, mucho y no lo tenía tan seguro. Así que felicidades, ¿no, Papi? Gracias. Pues nada, eh, no cantemos victoria. A ver, espera, a ver si cabe en la boca. Venga, va, 3, 2, 1, que se ponga la camiseta, que a ver si no, si le van a multar por nudista. Y pronto estamos ya en la Catedral de Santiago. ¡Vamos! El giro está corriendo. A 7.14 Sin ningún problema, vistas por aquí Tío, que no te puedo seguir Afloja un poco Grande, grande Bueno, véale. suerte que me he traído zapatilla moladora Porque si no, ya te digo yo Que me pega el hachazo el tío Míralo como le da que es tan alto que tengo que apartarme, que si no, no me entra entero en el plano, ¿sabes? La GoPro está acostumbrada a mis metros setenta y como él mide más que Pau Gasol, en su vida, y a 613 que me lleva al jodío. ¡Vamos! Grande, grande, grande. Una bestia parda, chaval. De alejandro y son y Molve, tío. Molve. Venga, un kilómetro Un kilómetro de red. Y ya estás allá. Mira tú qué equipazo. Luquita, Maricarma Y míralo, míralo. Como entra el sprint jodido. ¡Grande! ¡Venga! Venga, venga, venga. Una mica más uh -huh. ¡Grande! Volve Alex, volve chaval, mira la que se está liando aquí, vamos, grande, grande, espera que sí. se va a dar la vuelta al ruedo, tío, ¿tú putemos la vuelta al ruedo o qué?, venga va, la vuelta al ruedo tú, venga, madre mía, qué locura chaval, venga, la saluda, saluda hombre, venga, a la vuelta a la vuelta salgo exclusivo vamos grande checa la mano grande ya disparado con esto? ¿Estás no Y ahora aquí, que se sentí ahora silencio, hostia qué silencio tú. Que se escuche, pero allí cap allá Alex, que se escuche a la de tres. Oh, ¡Vale! Una, dos y tres. Oh! Cuando estábamos entrando por ahí, y Alex ve aquí el andamio y dice, coño, tanto esfuerzo y llegamos y está en obras. Esto no puede ser. Pues nada, mira, hay que ir a Roncesvalles y volver a ver si está acabado.